Muy buenas tardes amigos del Perú, les saluda Manuela Bastidas a través de su espacio Todo Cambia Noticias que se emite desde la ciudad de Milano, Italia, no solamente para los peruanos que estamos en el exterior, sino también para el Perú, un Perú que el día de hoy aún se desangra, un Perú que aún está enterrando a los muertos producto de esta dictadura instaurada a partir del 7 de diciembre para adelante. Los peruanos en el exterior no somos ajenos a toda esta dramática situación que atraviesa nuestra patria y por eso desde estos espacios, a través de las redes, estamos haciendo incidencia y convocando a las personas que marcan la agenda, que son actores políticos y que tienen que decir su verdad, la voz del pueblo, su postura, su opinión, su análisis, para ayudarnos a entender cómo es que llegamos a esta grave situación. De esta manera, el día de hoy, 25 de marzo del 2023, a 8 de la noche con 7 minutos en Europa, 2 de la tarde con 7 minutos en nuestra patria, el Perú, comenzamos Todo Cambia Noticias, teniendo como invitado al doctor Aníbal Torres, con quien vamos a tener el placer de conversar mucho de los temas referidos a nuestra patria. De esta manera iniciamos todo Cambia Noticias. hay una persona que no solamente demostró lealtad en los momentos más asciagos por las que tuvo que pasar el presidente Pedro Castillo, pues el doctor Aníbal Torres. Si hay una de las personas, juntamente con Pedro Castillo, que despertó conciencias y por ende el odio de la derecha más recalcitrante y más sanguinaria que hayamos podido presenciar, es justamente el doctor Aníbal Torres. Y en medio de todo ello es que hemos visto como en las últimas horas han allanado su vivienda. En medio de todo ello hemos visto como muchas voces han saludado esa su lealtad al presidente Castillo. Los peruanos en el exterior no somos ajenos a todo lo que está pasando en nuestra patria y por eso agradecemos la presencia del doctor Aníbal Torres quien el día de hoy está en todo Cambia Noticias. Doctor, bienvenido a este su espacio. Le saluda Manuela Bastidas, desde la ciudad de Milano, Italia. Muy buenas tardes, doña Manuela Bastidas. Es para mí un honor conversar con una descendiente ¿no? de eh, nuestros eh, antepasados eh, peruanos que también lucharon por la independencia, José Gabriel Condorcanqui. Y, la, y su esposa también, la señora Bastidas, Micaela Bastidas. Es un honor. Quiero dirigir un saludo a todas las peruanas y peruanos que se encuentran allí en este, España, eh, digo en Italia, Milano. Buenas a a voy Un piacere hablar con vos en esta ocasión. Gracias. Gracias, gracias, doctor. Sabemos que y lo vamos a conversar. Sabemos que usted ha cursado estudios en una universidad de eh, de Roma, en la capital de esta de este bello país. Decirle que somos más de tres millones y medio de peruanos fuera de nuestra patria, que por diversas circunstancias hemos salido del Perú y que estamos haciendo patria fuera de nuestra patria. Este espacio llega no solamente a Italia, sino también a España, Estados Unidos, Argentina, a todos y cada uno de los lugares donde hay un peruano que todavía su corazón late, siente, se identifica y que hace parte de este Perú olvidado, no incluido los peruanos en el exterior. Doctor, díganos un poco, por favor, para conocerlo un poco más de lo que ya conocemos a, a, a, al doctor Aníbal Torres, eh, ¿cuándo y por qué estuvo por la ciudad de Italia? ¿Y por qué se involucra uh, en política teniendo toda una trayectoria en el ámbito jurídico y académico? Bueno, yo provengo, soy natural del distrito, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. A los 18 años eh, vine a Lima para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho. Al concluir mis estudios obtuve una beca llamada Gino Zaluzki eh, que me permitió hacer un estudio de posgrado en la Universidad del Estudio de Roma que ahora se denomina la Universidad de la Sapienza por un año. Eh, regresé al Perú, por supuesto, obtuve mi grado de doctor en la Universidad de San Marcos de la cual soy docente y también he sido decano de la Facultad de Derecho he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, he sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, del anterior Consejo Nacional de la Magistratura, en donde por primera vez en toda la historia del Perú se tuvo que destituir a toda una sala suprema por violar la cosa juzgada. En las elecciones generales eh, realizadas en el, en el 2021 para elegir congresistas y para elegir presidente de la República. Yo, como no participaba en ningún grupo político, opté por votar por un eh, representante de Fuerza Popular que postulaba la presidencia, que es este, el SCAL, en la primera vuelta. En la segunda vuelta, ¿no? este, ya eh, viendo que eh, pasó el, este, el candidato Castillo, Pedro Castillo, ¿No? Y la prensa, masivamente, con una propaganda archimillonaria, lo atacaba durísimamente sin que pueda defenderse ni lo puedan defender. Me vi obligado a salir ¿no? y defenderlo públicamente, ¿no? a defender públicamente. ¿no? Eh, se le calificaba a Castillo de comunista, pero la ultraderecha aquí no sabe qué cosa es este comunista. Pedro Castillo es de Chota, en Chota prácticamente el 100% somos católicos y no hay comunista que sea católico. Claro, aquí no se puede explicar eh, ¿no? qué cosa es el comunismo, el liberalismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia y todo eso. Pero eh, se desvirtuó eso y además se le calificaba de terrorista. ¿no? Es un calific calificativo muy duro. El Perú pasó por esa etapa en donde el, terror, el terrorismo casi conquista el poder. Pero de allí el gobierno de Fujimori aprovechó de eso, una vez derrotado el terrorismo, de acusar a sus adversarios de terroristas con el propósito de meterlos a la cárcel. Ahora no el partido de Sendero Luminoso el terrorismo no existe. Eso ya se ha derrotado. ¿No? Eh, en esas circunstancias ingreso yo a la política, o sea, ingreso circunstancialmente. Y por supuesto, debatimos allí públicamente, ¿no? Eh, y Castillo pudo ganar, porque encaminamos, igualamos más o menos la contienda política con el otro partido que lideraba, ¿no? La hija, como sabemos, del más grande ladrón que ha tenido el Perú. ¿no? del más grande corrupto, uno de los siete más grandes corruptos del mundo, o sea, Alberto Fujimori, y ella fue derrotada. Nunca aceptaron ellos el triunfo de Pedro Castillo. Cuestionaron la elección, dijeron que hay fraude, iniciaron una serie de acciones, perdieron todas las acciones, se fueron a reclamar a la OEA, pero la OEA había participado aquí en las elecciones, ¿no? Y este... Eh, sabía que no había fraude, también fueron a la Comunidad Europea, que también participó aquí en las elecciones, no una cuestión de vigilancia de las elecciones, y no existía el tal fraude. ¿Perdieron todo eso? Entonces, ¿cuál fue el trabajo del Congreso de la República, de la mayoría del Congreso? El trabajo fue el de vacar a Castillo desde el primer día en que juramentó el cargo. Eh, vacarlo por la presunta incapacidad moral permanente. Y trabajaban las 24 horas del día para vacar eh, este, a Castillo. Claro que este, no lo lograron, pero ya en una tercera vacancia estaban cerca de lograrlo, ¿no? Y este, la sesión en el Congreso se tenía que ver, se tenía que debatir el día 7 de diciembre. y ya se había previsto que. Este, ese día Pedro Castillo tenía que concurrir al Congreso, eso ya se había previsto, y además, este, haciendo los cálculos, eh, considerábamos que no iban a alcanzar el número de congresistas para la vacancia, les iba a faltar por lo menos dos o en el peor de los casos uno, ¿no? Sin embargo, el presidente ese día 7 de diciembre, pasada las 11 de la mañana, llama a la premier, la doctora Betsy Chávez, y al que habla, para que concurramos al despacho, concurrimos los dos al, de, al despacho presidencial, ingresamos por la sala Quiñones, pasamos a la sala Grau, y de allí pasamos a la sala donde se encuentra el despacho presidencial. Ingresó primeramente la premier, no y el presidente creo que le dijo no que va a haber un acto oficial, en eso me acerco, lo saludo, y me dice que va a haber un mensaje a la nación. En ese instante se si va a ver un mensaje a la nación, yo me retiro unos cuatro o cinco pasos junto a la puerta de otra habitación, que es la sala de embajadores, puesto que yo no tenía que hacer nada allí, este, tenía que escuchar nomás el mensaje. ¿no? Eh, y él, el presidente, coordinaba con la doctora Betsy Chávez para que este, vaya a traer a la prensa. Él le dio las indicaciones y todo eso lo cual significa que Bessie Chávez tampoco conocía qué cosa iba a suceder. Éramos sorprendidos en ese momento que iba a haber un mensaje a la nación. Entendíamos que el mensaje a la nación se iba a referir, por supuesto, a su presentación esa tarde en el Congreso ¿no? para debatir eh, la cuestión de confianza. Entendíamos eso. Al terminar el mensaje, ya casi al terminar, dice que cierra el Congreso y otras instituciones del Estado, y entonces ya eso nos sorprendió enormemente, ¿no? Eh, y terminó el mensaje, ingresaron varias personas a la habitación, yo me acerqué y le pregunto, ¿no? Este, ¿Y has coordinado con las Fuerzas Armadas para hacer esto? En vista de que eso significaba un golpe de Estado y un golpe de Estado no se puede hacer con un discurso, ¿no? Eh, no se puede hacer este, eh, sin el auxilio de la Fuerza Pública, o sea, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y él me contestó, no se preocupe, doctor, ¿no? No se preocupe, doctor. Cuando me dice eso, no se preocupe, doctor, ya yo me quedé, me quedé en una incertidumbre mayúscula, ¿no? Eh, me regresé a mi posición anterior y le pregunto al ministro del Interior, ¿y van a intervenir el Congreso? Y el ministro del Interior me dice, no, yo no sé eso, no sé nada. no En vista de que el ministro me dice eso, me dirijo al ministro de Defensa ¿no? y le pregunto, ministro, ¿y va a salir las Fuerzas Armadas? Y me dijo, a mí no me han dicho nada. O sea, ya un, eh, una incertidumbre total. Yo sospechaba de todo el mundo, no me explicaba por qué el presidente estaba haciendo esto. Entré a la sala de embajadores, me senté en un sillón y estaba meditando allí qué es lo que ha ocurrido, sin poder llegar a una conclusión, ¿no? Y en eso entra el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, Las, la, la llevo a la Embajada de México. Y yo le dije, te acompaño, ¿no? Así fue, ya todo lo demás es lo que es de conocimiento público. Mire doctor, eh, para todos los peruanos que hemos seguido de manera uh, eh, a través de los medios alternativos y otros medios, de manera consecutiva todos los hechos después del proceso de elecciones vimos cómo se instauró una orquestada campaña de demolición mediática, jurídica, política y no lo dejaron gobernar a Pedro Castillo. Es, es una realidad. Evidente, que ha quedado entre los ojos de todos los peruanos y del mundo, por cierto. Eh, desde el papel, no solamente de usted como abogado, desde el papel que usted fue el principal consejero del, del presidente Aníbal Torres, ¿cómo recepcionaban toda esta campaña racista y clasista? de todos estos poderes fácticos instaurados. Vayamos al punto específico porque justamente es esto que va a dar paso a otro momento. que eh, Vamos a ir analizándolo en el transcurrir de la eh, de la entrevista, doctor. Sí, señorita Manuela. Esto para poner poder derribar al gobierno de Castillo, se unió la mayoría del Congreso. Por supuesto, la derecha peruana, la ultraderecha, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y una parte un sector de la Iglesia Católica. Y por supuesto, prácticamente la totalidad de la prensa limeña. Y el ataque era noche y día. ¿No? Solamente en el Congreso se preocupaban de la vacancia presidencial, no hicieron absolutamente nada en beneficio del Perú, y en restablecer el equilibrio político que no existía. Nosotros presentamos un proyecto de ley para restablecer el equilibrio político porque ya en cinco años habíamos tenido, pues, este también, o en seis años, cinco presidentes, ¿no? Y queríamos limitar esas facultades del eh, Congreso de la vacancia por permanente incapacidad moral, que es un concepto abierto, no significa prácticamente nada, allí puede entrar de todo, y también la cuestión de confianza que le correspondía al Ejecutivo, no para equilibrar ambos poderes como está consagrado en la Constitución. Pero el Congreso no hizo nada de eso, solamente comenzó a regular, eh, concentrando el poder en el Congreso, y dentro de ello concentrando, por supuesto, incluso ya, la cuestión de confianza, porque no podía haber cuestión de confianza si el Congreso de la República no lo interpreta como que es factible, como que es procedente esa cuestión de confianza. Hemos presentado, por supuesto, muchos otros proyectos. Otro proyecto, por ejemplo, contra los monopolios, los oligopolios, que tampoco el Congreso lo atendió porque ellos solamente este, gobernaban para favorecer a estos grandes centros de poder económico que conforman los monopolios y los oligopolios. Eso ha sido permanentemente, no dejaban ellos este, gobernar, pero eso no quiere decir de que no hayamos hecho mucho por el país. Nosotros hemos hecho mucho por el país. Por ejemplo, fue por primera vez en 200 años de la República que con Pedro Castillo no este, desnudamos la realidad nacional Haciendo conocer que somos una sociedad eh, clasista, una sociedad racista, que la mayoría de peruanos este, son marginados del Estado de Derecho, que prácticamente se le considera como siervos, no han cambiado nada su situación que tuvieron durante la República, eh, digo, durante la conquista, no han cambiado nada. Era lo mismo, como dice un poeta, con la independencia, solamente lo que hemos hecho es cambiar mocos por babas. Hemos cambiado de condición, pero solamente cambiando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Eh, una sociedad racista extremadamente. Ellos consideran a la población de la sierra, de la selva, a las poblaciones lejanas de la costa, como que son unos cholos, que son unos indios, que son unos patas rajadas, que son unos ignorantes, que son unos sucios, etcétera, etcétera, etcétera, sin derecho fundamental a alguno. Sería extenso no narrar esto, pero nosotros lo que hemos descubierto es eso. No es que hemos dicho alguna novedad, no. Ya este, José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas este, lucharon por eso. Lamentablemente, eso no se logró con la independencia. Pero ya durante la independencia también grandes intelectuales como Víctor Andrés Belaunde al escribir La Realidad Peruana o este, José Carlos Mariátigue al escribir Los Siete Ensayos de la Realidad Peruana o Jorge Basadre al escribir La República del Perú, hicieron ya mención a esa clase de sociedad que tenemos. no eh, Pero ellos eh, un poco la escondieron porque ellos eh, en su época también quisieron disfrutar del poder porque disfrutaban del poder. del poder. No, nosotros no, no hemos ido allí a disfrutar del poder. Nosotros hemos ido allí para independizar al Perú, para independizar a, esas grandes, a esos grandes sectores de la sociedad, no creando una división, no, sino que siempre hemos pedido que todos los peruanos nos, demos, nos debemos unir. Los ricos, los pobres, los menos pobres, tenemos que unirnos para sacar al Perú de la situación en que se encuentra, pero por supuesto, dando la prioridad a los eh, eh, más pobres y a, a los pobres. Eso es lo que no le gustó, por supuesto, a la derecha. No le agradó por nada y siempre quisieron sacarnos, y más bien nosotros mismos ya nos preguntábamos, estamos este, durando bastante, porque estábamos enfrentando a un poder no inmenso. Nosotros sabíamos que en algún momento no nos iban a sacar. Si bien es cierto, hemos sido testigos, vuelvo a decir, de toda esta maquinaria demoledora desde diversos frentes, también hemos sido testigos eh, de que, eh, ¿por qué Pedro Castillo empezó a rodearse de gente de la derecha puntualmente? Por ejemplo, el presidente del Banco de Reservas, ¿por qué no fue cambiado? ¿Por qué se nombró como eh, eh, canciller agente de la derecha? Los peruanos en el exterior teníamos una agenda y pedíamos la renovación absoluta de los consulados, puesto que nos tratan a nosotros, por ejemplo, como peruanos de tercera clase, por decirlo menos. ¿Por qué se reunía con gente de la derecha? ¿Qué pasaba ahí, doctor Aníbal Torres? Bueno, lo cierto Castillo? es que... Contrario, claro. pero le, hago la, le completo la pregunta. Contrario a lo que se veía en los consejos descentralizados que tenían contacto con el pueblo. Paralelo a eso, les abrían las puertas a la población que ayudó a generar conciencia, ¿no? Y que ellos también podían tener acceso a esos espacios vetados por muchos años, por siempre, a los no escuchados. Pero en las decisiones, en los espacios donde se deciden los destinos de nuestra patria se colocaba gente de la derecha. Sí, efectivamente eso sucedió y se hizo con el propósito de que todos los peruanos lleguemos a un acuerdo, a un consenso, de que ellos también tengan participación en el gobierno. Teníamos que buscar un mecanismo, una forma de poder este, gobernar porque se presentaba la situación sumamente difícil. Y no es esto raro en el Perú porque en todas partes del mundo no las eh, los conciertos de voluntades para poder gobernar no siempre ha existido, pero lamentablemente en nosotros eso no dio resultado y no dio resultado. Porque le voy a decir la razón fundamental es porque Pedro Castillo no se vendió a la derecha, porque ya gente del pueblo en el Perú ya llegó al gobierno, por ejemplo, fueron gente del pueblo eh, Alberto Fujimori eh, fue Toledo, fue Humala, fue García, son gente del pueblo que llegaron al poder, pero en cuanto llegaron al poder se vendieron a la derecha. En cambio, Pedro Castillo no podía hacer eso, no hemos podido hacer eso de vendernos a la derecha porque nosotros teníamos que trabajar para romper con esa situación de monopolio eh, político que ejercía la derecha. Si no ganaba las elecciones, pues este, lo ganaba en la mesa comprando al candidato ganador. Con Pedro Castillo no pudieron hacer eso. Ni siquiera la prensa pudo obtener de que le demos grandes sumas de dinero para que salga a protegernos. Porque esas sumas que antes se dedicaba a la prensa, lo dedicábamos para atender a la educación, para atender a la salud, para atender a la infraestructura, no, para poder ayudar a la a agricultura. Utilizamos eso. Ahora, sin embargo, la prensa está muy bien pagada y este sale a proteger al régimen diciendo que el régimen de este Pedro Castillo fue un desastre. desastre. Desastre es el gobierno que tenemos ahora. El Perú está a cuesta abajo sin que nadie lo pueda detener. Pero la prensa, claro, cubre eso. ¿Hasta cuándo? Eso no va a demorar mucho la sociedad va a seguir reaccionando y este, como ha sucedido en toda época de la historia, no, eh, eh, la población va a, conquistar la, va a conquistar su libertad, va a conquistar sus derechos, porque hasta el poblador del lugar más lejano, de, puede ser de nuestra selva del Perú, de las comunidades nativas, ya saben que ellos han sido marginados, no se les ha considerado como peruanos, no se les ha reconocido sus derechos y ellos van a conquistar esos eh, derechos. Una de las grandes, eh, uno de los grandes escenarios que siempre hemos visto a través de la historia es que la derecha jamás ha dado oportunidad a los del pueblo, esa es también una realidad, doctor Torres como parte de esa contracampaña de la derecha que aún no ha terminado, porque ellos, desde la lectura de miles de peruanos en el exterior y de este espacio, que trata de generar conciencia como ustedes lo generaron al hacer esos consejos descentralizados, porque no hay que negar, los mensajes que usted da, los mensajes que dio el presidente Castillo, han generado la toma de conciencia y el hecho de saber de que ahora cualquier peruano puede y tiene la capacidad y la posibilidad de estar en espacios de decisión pública. Por eso tenemos grandes manifestaciones. No están reclamando agua, luz, desagüe, están reclamando participación política, agenda política. Usted es consciente de ello, ¿verdad, doctor Torres? Y se saluda, sí, creo eso. Soy, no, soy plenamente consciente y ahora podemos ver, ¿no? Uno nos sentamos frente a la televisión. ¿Y qué cosas reclama la población? Reclama cierre del Congreso, renuncia de la presidenta, asamblea constituyente, terminar con los monopolios, con los oligopolios, etc. ¿No? Si usted se sienta frente a la televisión y escribe allí, ¿no? ¿Qué es lo que reclama la población? Es eso. Y me da mucho gusto que la población haya tomado conciencia, ¿no? De ello. Pero yo quisiera volver al día 7 de diciembre al discurso de pedro castillo que ese discurso no constituye delito sabe por qué porque ahora está procesado pedro castillo y quien le habla por los delitos de rebelión y de este eh, una conspiración no para rebelión pero el código penal eh, califica como rebelión al acto en el cual el gobernante u otras personas se levantan en armas. Y Castillo no se ha levantado en armas. Por lo tanto, no ha cometido delito. A lo más, hay una infracción constitucional que puede ser objeto, por supuesto, de investigación y sanción por el Congreso de la República. Pero delito no es. Sin embargo, se está investigando este hecho, considera no obstante que es manifiesto, que es evidente, que no hay delito, no hay golpe de Estado, no hay. No podía haber golpe de Estado sin el auxilio de las Fuerzas Armadas y sin proponer allí la normativa con la cual se va a llevar a cabo todas esas acciones que él manifiesta en su discurso. No hay. Sin embargo, el Congreso, el, ese mismo día, horas después del... Eh, discurso, lo somete nuevamente a un proceso de vacancia por haber intentado no, este, dar el golpe de Estado. Pero no, había no, moción en el Congreso como le exige el artículo 89A del reglamento del Congreso. Tiene que haber una moción ¿no? que esté firmada por lo menos por 26 congresistas y no, hay esa moción, no, existía esa moción. Ahora, esa moción si hubiera existido, Tenía que ser sometida a debate en el Congreso para ver si se continuaba o no, si continuaba con el proceso, y allí se requería del 40% de congresistas hábiles. Y todo eso se tenía que hacer, ¿no? Este, no antes del tercer día ni después del décimo día en que se apruebe a debate la moción de vacancia. Pero el mismo inciso C de ese artículo 89 dispone que se puede reducir ese plazo se puede incluso acordar que el congreso en una sola fecha en un solo momento acuerde debatir la moción de vacancia y este votar la vacancia no pero para eso dice expresamente la norma que se requiere las cuatro quintas partes del número legal de congresistas y las cuatro quintas partes son 104 congresistas que hubiesen votado por la vacancia. Y ha votado solamente 101. Por lo tanto, legalmente, constitucionalmente, no hay vacancia. El presidente formal sigue siendo uh, Pedro Castillo. Por eso es que la población lo califica a la presidenta como una usurpadora. O sea, está ocupando el cargo de presidenta no inconstitucionalmente. Pero hay que ver cómo. Todos los medios de Lima, así en concierto, uniformemente, no, manifiestan que el golpe de Estado lo dio Castillo. No obstante que ellos saben ¿no? que no hay allí golpe de Estado. Y los grandes juristas que tenemos en nuestro medio, como ellos saben, salen muy bien pagados a hacer sus declaraciones en los medios. Igualmente no consideran que el golpe de Estado lo dio este Castillo. Pero esa es la realidad objetiva que hay en el país. Lamentablemente en el país no existe Estado de Derecho No hay justicia en el país No la hay y Al hacer esa investigación por golpe de Estado a Castillo Ya hay allí una cuestión política Una cuestión que está orientada allí A tener a Pedro Castillo en la cárcel Sin ninguna razón Sin, sin ningún eh, fundamento Pero le pongo otro ejemplo Quizás más simple para la comunidad a que conozca se producen estas manifestaciones y dentro de estas manifestaciones cogen a una señora que lo encuentran con 1,916 soles, producto ¿no? de la contribución que han hecho en la población la gente para dar alimento, para dar medicina, para dar transporte a las personas que venían a Lima a hacer sus manifestaciones de Cusco, de Puno, de Arequipa, etc. Y a esta señora no, La justicia peruana le aplica una prisión preventiva de 30 meses. Imagínese usted de 30 meses por un hecho que no constituye delito. O sea, esa es la justicia peruana. Es lo más desastroso que pueda existir una justicia extremadamente politizada. Sin embargo, hay otros que, por ejemplo, entregaron 210 mil dólares en efectivo a radioprogramas y no les pasó nada, ni siquiera los investigaron, no les pasó absolutamente nada. Pero hay otros mucho más grandes, los bancos que aportaron 3 millones de soles para una candidatura de la señora Keiko Fujimori, y sin embargo tampoco lo investigan, tampoco ha pasado nada, y todas esas personas están libres. Pero esa modesta señora, que lo encuentran con esa pequeñísima cantidad que son aportes de la población, la gente pobre aporta un sol, aporta dos soles o aporta diez soles, en esa forma como aporta nuestra gente, le ponen 30 meses de prisión preventiva. Que el mundo entero se no comprenda esta asquerosidad de justicia que tenemos en el Perú. Lamentablemente eso es lo que hay eso es lo que hay en el Perú, pero este para superar eso va a tener que transcurrir no un plazo todavía largo, la población tiene que conquistar su derecho a contar con una justicia independiente, con una justicia autónoma, en donde los fiscales, los jueces, se sujeten estrictamente a la verdad de los hechos y a la ley. Usted tiene mucha razón al decir que va a pasar muchos años para no solamente eh, eh, fortalecer esa toma de conciencia para que realmente empiecen a respetar a esa población tantas veces ignorada, maltratada, apabullada, para que la derecha entienda de que ellos solos, y no solamente los únicos que puedan gobernar nuestra patria, sino todo ese crisol de peruanos que forma justamente eh, eh, eh, esa culturalidad, esa cultura tan rica que tenemos los peruanos. Doctor, hay algunas... Usted no es solamente ahora un referente um, como asesor, como ex premier, es un referente político. Por eso es necesario responder a algunos um, temas que son básicos para miles de peruanos. que En este momento han visto como valores tan nobles como la lealtad, la mística, la toma de conciencia... Son baluartes para generar eso que usted dice. Antivalores como son la traición, la mentira, el engaño. Como vemos ahora, en Dina en hacen tanto daño y pueden causar tanto mal. En esa lógica, doctor, hemos visto una foto cuando a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, lo llevan preso y usted está ahí. Los titulares de todos los medios decían el gran amigo, el leal, la lealtad en una foto, eran fotos que nos llegaron también a nosotros a través de las redes. De ahí para adelante lo califican a usted como traidor. ¿Por qué, doctor? ¿Qué relación puede usted encontrar? ¿Qué respuesta da a eso que ahora la prensa o un sector de la política o de los medios quieren posicionar? Diga su verdad. ¿Por qué lo califican de traidor? ¿Por qué lo... Um, relaciona qué tan cierto es que usted fue parte del fujimorismo cuando tuvo su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Sí, en esa época en que yo me desempeñaba en la Facultad de Derecho, como docente de la Facultad de Derecho, eh, se había producido un caos, un desconcierto, un desgobierno, no, no había elección limpia que se pueda realizar. Había perturbaciones incluso en la actividad eh, académica. Entonces, este, por esa razón se declaró en reorganización a la universidad. Se dijo en un inicio por un año. Y eh, uno, un congresista de esa época, eh, Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? me invitó a formar parte de esa comisión, que era por supuesto por un año. Durante ese año no es como se viene diciendo de que se despidió a profesores, que se despidió este, a alumnos, no es verdad eso. Se puso orden, sí, se hizo mucha obra en la universidad, ¿no? se respetó plenamente la libertad académica, ¿no? eh, y, pero cuando ya estaba cerca de concluirse el año, pregunté que hay que ya este, prepararnos para irnos. Y me manifestaron que la comisión tenía que seguir. En esa situación yo este, renuncié a la comisión eh, re, reorganizador Eso fue mi paso por esa comisión. Pero también dicen que soy traidor en vista de que me consideran como que, eh, según ellos, que soy una persona rica, que vivo en San Isidro, que tengo una tremenda casa en San Isidro, y que entonces, porque es algo en defensa ¿no? de la población, eh, un concepto totalmente eh, no equivocado, porque no se necesita ser pobres para defender a los pobres, se necesita solamente de tener condición humana, ¿no? un ser humano normal tiene que solidarizarse con aquellas personas que, por ejemplo, a título de ejemplo, una madre de familia de aquí de Lima, ya no de lugares alejados, de aquí de Lima, de los cerros que rodean a Lima, ¿No? Está sin zapatos, tiene dos hijitos, es eh, madre soltera, no tiene dinero para alimentar a sus hijos, no tiene casa, ¿no? No puede medicinar a sus hijos. ¿Y uno cómo va a mirar esa situación que esta persona se encuentre en total abandono, sin ninguna ayuda, sin ninguna colaboración del Estado y, sobre todo, ¿no? Este manteniéndolo en ese estado de marginación, tratándole de chola, de ignorante, de sucia, eh, no, de India, no, etcétera, etcétera. No. Eh, esa situación no se puede permitir. Si yo contara otros casos del resto del país, son mucho, mucho peores que no permiten soportar esa realidad. Si bien es cierto que yo he podido sobresalir, pero yo también provengo de una pobreza extrema ¿No? Yo soy, como he dicho, de Chota, Cajamarca, he venido a Lima a estudiar, nadie me ha dado un centavo para estudiar, yo he estudiado trabajando, a veces he tenido que comer una sola vez al día porque no había para más, ¿no? pero el hecho no de que haya salido y de que ahora me considere como que soy de la derecha, eso es un absurdo, eso es un ridículo, eso no es una, no puede suceder en una persona normal yo no puedo este olvidar lo de mis antepasados. Pero aún en el caso que hubiese nacido en cuna de oro, eso no quiere decir ¿no? de no que no tenga que salir en defensa de los más necesitados, porque esa es la condición humana. La condición humana nos permite ser solidarios con los más débiles, y eso es lo que no sucede en el Perú, y eso es lo que tiene que cambiar. En todo el mundo, en Italia también, hay ricos y pobres, pero no hay la pobreza que hay en el Perú. Por eso es que mi objetivo es eso, de que tenemos que cambiar esa realidad. Que no se va a cambiar de la noche a la mañana, no. Pero que ya este, se abrió la senda, que eso no se va a cerrar, que la población no va a conquistar sus derechos no, hasta el final, hasta lograrlo, y lo va a hacer. Y eso es lo que nos alegra, eso es lo que nos contenta. ¿Cuál sea el precio que tengamos que pagar? Por supuesto que la derecha nos persigue y nos persigue permanentemente. Ellos quisieran, por ejemplo, verme ya en la cárcel. El hecho de que esté hablando a usted, con usted en este momento, por supuesto que les indigna terriblemente. Más todavía que aquí se diga la verdad, no porque a ellos la verdad, por supuesto, les aterra. La verdad realmente en el Perú nos trae enemigos, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar de todas maneras por la realización de una sociedad justa en nuestro país, de tener un Perú para todos los peruanos y no solamente para unos cuantos. Es cierto lo que dice uno de nuestros seguidores, dice no, no confundamos que somos pobres, somos empobrecidos por este sistema corrupto y saqueador que siempre ha tenido el Estado, el Estado ha estado en manos de esta derecha miserable asesina que siempre ha empobrecido a los más pobres, obviamente. Eh, doctor, sabemos de que usted está siendo comprendido en este proceso de rebelión y conspiración. A pesar de ello, ¿hay algún? Um, ¿Cuál es su relación con Pedro Castillo? Bien, mi relación con Pedro Castillo en este, como momento, él manifestó... en este momento, en este momento, teniendo ¿En... en cuenta que no pueden visitarse, no pueden verse. Él está tras las rejas, usted está afuera, eh, pero ¿Se han roto totalmente esas relaciones para entender, que la gente sepa si realmente eh, existe esa traición, no existe esa traición? Claro, algunos, algunos puntos referidos a ellos, su relación, ¿tiene contacto con algún vínculo familiar? Eh, ¿Usted en algún momento, más allá de la compañía que le hizo el día 7 propiamente dicho, luego de eso, ¿cómo quedó su relación con el, el presidente Castillo? Bueno, después de esa fecha del día 7, la fiscal de la Nación me apartó de la defensa de Pedro Castillo, me comprendió en el proceso, y por supuesto estoy prohibido de hablar con Pedro Castillo, con su familia y con los otros este, coprocesados. De manera que no tengo ninguna comunicación ni con Pedro ni con su familia. Lo único que sí, no, yo tengo que mantener una relación de lealtad con Pedro Castillo, porque es el primer presidente del Perú que surgió del pueblo, que no se vendió, que la derecha no pudo este, comprarlo y que este, comenzamos a trabajar en favor del pueblo, en favor de los más necesitados. En momentos este, sumamente difíciles, pero este, lo hicimos. ¿no? Y siempre yo tengo que manifestar, conforme a derecho, porque soy un hombre de leyes, ¿no? que Pedro Castillo no ha sido vacado legalmente por el Congreso, que sigue siendo formalmente el presidente de la República y que estoy de acuerdo con aquel sector de la población que lucha para que Pedro Castillo este, sea restituido en su cargo, sea puesto en libertad y sea restituido en su cargo. Por eso, Ese es uno de los puntos, esa es una de las agendas de la lucha que realiza actualmente la población a la cual por supuesto le he manifestado, pero que además de eso tienen que ellos luchar por un adelanto de elecciones y en todo caso que se tienen que preparar para las elecciones del 2026. Grandes sectores de la población me han pedido, por supuesto, que participe como candidato a la presidencia. Yo no he podido tomar todavía esa decisión, no es fácil tomar esa decisión, Estamos este, evaluando esa situación, pero el Congreso de la República al enterarse de eso y esto por comunicación de congresistas amigos, ya está trabajando intensamente para ver cómo me pueden inhabilitar para poder pa participar en la contienda política. El Congreso se ha dedicado a eso, no obstante que es un Congreso que no tiene ninguna legitimidad social. El pueblo no lo acepta. No Es menos del 6% que acepta al Congreso de la República O sea, ellos ya no representan absolutamente a nadie Pero ellos siguen dando leyes Leyes que por supuesto no son para beneficio del pueblo Sino para beneficiar a la derecha Incluso están trabajando para que en unas próximas elecciones Ellos puedan ganar Incluso en este momento están queriendo hacer modificaciones En los órganos electorales Para poder poner a su gente allí y puedan este, ganar las próximas elecciones, no por el voto popular, sino en la mesa, no como se hacen los fraudes. Eso es lo que está trabajando, eso es lo que está haciendo ahora el Congreso de la República. Yo lo que, lo que le pediría al Congreso de la República es que reaccione un poquito, que se ponga de lado de toda la población que gobierne para todo el Perú, que deje los intereses puramente personales Que ya no puede seguir protegiendo únicamente A la derecha o a la extrema derecha Que ellos son representantes del pueblo Están allí por la voluntad popular Y no están respondiendo a los intereses de las personas Que depositaron sus votos en favor de ellos Están haciendo todo lo contrario Por eso es que tienen toda esa desaprobación Pero parece que ellos no entienden como alguien ha dicho, están emborrachados allí de poder, pero ojalá que vayan entrando en juicio poco a poco. Eh, doctor, alguien dice, yo creo que, eh, no sé de dónde salió esa, mm, mm, ese, ese, esa postura de que el doctor Torres es traidor, diríjase Usted acaba de ratificar hace pocos minutos, todo cambia su lealtad y respeto al presidente Castillo. Diríjase a quienes, a los seguidores y a la población que lo llama traidor. ¿Por qué le digo? Porque hay algunas dos, tres voces que tienen posicionamiento y que lo califican como tal, que no amerita decir su nombre, eh, obviamente es su postura, hay que respetarla, pero obviamente... La población sí necesita, usted ha dicho, rectifico mi respeto al presidente Castillo y su, y su lealtad. ¿Qué tendría que decir a sus seguidores de Pedro Castillo que reclaman por su libertad, que piden libertad y, y restitución en el cargo. Usted diríjase en este momento. Vamos a seguir en la entrevista, pero para cerrar ese paso ya. del presidente Castillo. Muy bien. Hay un ex congresista, no, congresista de la República ¿no? que ha salido a los medios a sostener tal cosa que soy un traidor, que yo he traicionado a Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona creo que había sido propuesta para ser ministro, ¿no? ministro de justicia, ¿no? Eh, y no logró ser ministro de justicia, pero no porque yo haya tomado esa decisión. Por lo que yo imagino, que alguien le dijo, tú vas a ser ministro de justicia, y después no lo hizo ministro de justicia, ¿no? Y entonces le dijo, la culpa es de Torres, como yo era premier, la culpa es de Torres. Ahí está él totalmente equivocado, porque él inclusive ha venido a mi casa a conversar. no Nunca he pensado que llegue no a ese extremo, pero hay esa situación, es una cuestión de venganza, de rencor, no me explico, ¿no? Eh, ese hecho. Son más o menos dos o tres personas que han salido a decir este, tal cosa. Pero por supuesto, alentados por el que como usted dice, no es, eh, ni siquiera se requiere mencionar el nombre de esta persona. Claro que le he pasado una carta notarial, claro que lo voy a procesar, no por estar difamándome permanentemente en esa forma, pero este, En vista de que han visto de que eh, yo po potencialmente soy un candidato a la presidencia Entonces vienen estos ataques Y que otros ataques no vendrán Pero son hechos absolutamente falsos Y es propio de la politiquería que existe en nuestro país Yo lo que les invoco a ellos es que comiencen a hacer No política, pero una política verdadera, una política seria porque la política no es otra cosa que una lucha, pero una lucha franca, leal, fraterna, para poder lograr alcanzar el poder, y una vez que se está en el poder, para trabajar en bien de la comunidad, en bien de la satisfacción del interés común, del interés general. Pero aquí se hace todo lo contrario con tal de ganar el poder, como se ha hecho en 200 años de vida republicana, y seguir no colgados allí, de la mamadera del Estado sin hacer nada por las grandes mayorías nacionales. No, aquí tenemos que construir un Perú que sea para todos los peruanos. Todos los peruanos, el más humilde como hemos visto en los consejos descentralizados, tiene derecho a participar en la discusión de la cosa pública y a tomar decisiones allí sobre la cosa pública. Y eso es perfectamente posible que solamente lo ha podido hacer, por supuesto, el gobierno de Pedro Castillo e ir con sus ministros a los lugares más alejados del Perú y hacer estos consejos descentralizados. Y hubiésemos querido que el Congreso de la República haga lo mismo, pero es que el Congreso de la República ha estado actuando en contra de los intereses nacionales y entonces la población no estaba dispuesta a recibirlos. También me han acusado allí, me han dicho, no, que yo he eh, manifestado públicamente que hay que cerrar el Congreso. Absolutamente falso. Que presenten no el discurso que yo he dado en estos consejos descentralizados en donde haya dicho que yo tengo que, eh, o di haya dicho que hay que cerrar el Congreso. No, lo decía la gente, allí la gente no gritaba, cierren el Congreso, cierren el Congreso, y lo hacían, no, masivamente. No, no es que eh, lo haya dicho yo. Pero la cuestión es que ellos saquen una publicación en donde yo haya dicho al pueblo, hay que cerrar el Congreso. No, yo soy abogado y yo sé cómo se cerraría el Congreso. Si Pedro Castillo me hubiese dicho, vamos a, o tenemos que cerrar el Congreso, no podemos seguir adelante, yo que tenía que aconsejar. Lo único que tenía que aconsejar que lo llevemos al debate en el Consejo de Ministros, lo aprobábamos en el Consejo de Ministros, presentábamos dos proyectos de ley, ¿no?, este, deduciendo cuestión de confianza al Congreso, el Congreso nos negaba la confianza y constitucionalmente cerrábamos el Congreso. Yo no sé por qué no, este, el presidente no me manifestó eso, pero yo no hubiese tenido ninguna dificultad en cerrar constitucionalmente el Congreso. La verdad es que no teníamos esa intención de cerrar el Congreso. Nosotros lo que queríamos es mantener la democracia a cualquier precio, incluso al precio de que nos nos voten. Incluso eso había hablado con Pedro Castillo, de que en cualquier momento no ellos iban a obtener los votos y nos iban a vacar. Y él todavía me contestó, doctor, está bien que nos voten, en ese momento nos vamos a trabajar en la población, la asamblea constituyente. Le estoy contando hechos verdaderos, hechos que tienen lógica y no invenciones. De manera que los que me tratan de traidor no saben lo que están hablando, hablan por puro odio, por puro rencor, y yo a los que me han atacado ferozmente no les he iniciado ninguna acción judicial para que no digan que estoy atacando a los medios de prensa. Lo he hecho con ese propósito, si no hubiese iniciado mis acciones como lo hizo Correa en el Ecuador, no, no lo he hecho. Pero ahora sí, contra este señor que me está atacando, lamentablemente tengo que accionar judicialmente. Están escuchando la verdad del doctor Aníbal Torres. En este espacio todo cambia noticias que se emite a través de las redes y plataformas sociales. Yo les pido que se suscriban al canal, compartan esta información porque la mejor manera de poder crearse una idea, de Tener una corriente de opinión es saber la verdad y teniendo al frente a quienes justamente son protagonistas de esta verdad. Escuchar la verdad del doctor Aníbal Torres eh, después de un prudencial o largo silencio eh, es necesario. Doctor, usted ha señalado, ritare, reiteradamente ha mencionado al Congreso. Ahí sí podemos identificar traidores, ¿eh? Ahí sí podemos identificar claramente traidores, y yo tengo una relación de gente de la izquierda, congresistas de la izquierda, que han llegado con voto de la izquierda, con discurso del pueblo, y ahora duermen con la derecha, comen con la derecha, están en una convivencia natural para ellos, ¿no? Con la derecha. Yo lo tengo los nombres, está Jorge Martí Corena Mendoza, Víctor Cutipa Cama, Luis Camiche Morante, María Agüero Tío Torres, Alex Flores Ramírez, Américo Gonza Castillo, Abel Reyes Camp, todos ellos de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, Flavio Cruz Mamani. De igual manera, Alex Paredes González de Bloque Magisterial, Elizabeth Medina Hermosilla, bloque magisterial, Edgar Tello Monte, bloque magisterial, Ruth Luqui Barro de Cambio Democrático, JP, Edgar Raimundo Mercalito, Cambio Democrático, JP, Sigri Bazán, Narro, Cambio Democrático, JP, Heidi Juárez, Calles. Son congresistas que llegaron con votos del pueblo, discurso de la izquierda y votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Eso sí, porque está evidenciado están sus nombres y esos nombres tienen que pasar a la historia de los traidores del Perú, ¿no? Y hay que señalarlo. Entonces, un Congreso que tiene mm, seis o cuatro puntos de aprobación, un Congreso que está con la derecha, que el Congreso ha acumulado todo el poder de los otros poderes, por eso hay desequilibrio de poderes en nuestra patria, no tiene legitimidad ellos no van a cambiar nada a favor del pueblo. Usted, teniendo en cuenta de que es un referente ya político, no es asesor del presidente, no es premier, es una está usted en una línea política, no se sabe si más adelante candidatará o no. ¿Usted está de acuerdo con el cambio de la Constitución política teniendo en cuenta y usted ¿Acepta que la Constitución del 93 es nacida de un golpe de Estado, por lo tanto es espuria y debe ser cambiada en su totalidad? Esa pregunta y la otra. ¿Qué opina de Vladimir Cerrón? Bien, sobre la primera parte. La primera parte se debe a que los congresistas de las distintas bancadas, de todas las bancadas, sin excepción alguna, lo que buscan es mantenerse en el poder para... Con para cobrar la mensualidad, porque estas personas, varones y mujeres, al salir de allí no van a obtener esos ingresos que obtienen ahora en el Congreso. Ellos lo que buscan es la satisfacción de su interés personal ¿no? y no la satisfacción del interés público. Eso es política, la política es trabajar para satisfacer el interés público incluso a costa, del interés personal. O como dice un autor italiano, creo que es eh, Giuseppe Ferri, hay que eh, encontrar el beneficio individual, el beneficio personal, por medio de la satisfacción del interés general, del interés común. En, en el Congreso de la República, todas las bancadas están porque no haya adelanto de elecciones, porque perderían la mensualidad que ellos este, reciben. Allí está derecha, Allí está centro, ¿no? Allí está izquierda. Todos igual. Todos se han puesto de acuerdo para que uno diga, por ejemplo, yo quiero adelanto de elecciones, pero con asamblea constituyente. El otro diga, yo quiero adelanto de elecciones, pero sin asamblea constituyente. El uno, el uno diga, yo quiero adelanto de elecciones, pero con modificación de la constitución. Y el otro diga, yo quiero elecciones, pero sin la modificación de la constitución. O sea... Esos grupos se han puesto de acuerdo para que todos este, hagan su petición allí en el Pleno, en esa forma, a fin de que, en conclusión, no haya acuerdo sobre el adelanto de elecciones. No, se han puesto de acuerdo para que haya desacuerdo al final. Esa es la verdad. Esa es la verdad en cuanto a eso. Repito, lo hacen con el único propósito de mantener su mensualidad, el ingreso mensual que como congresistas reciben. Por supuesto esto la mayoría de congresistas, pero los congresistas de la cúpula de los partidos tienen otros propósitos, el no perder lo que ellos perciben, no grandes sumas de dinero, para dar las leyes que benefician no a esos grandes centros de poder. Eso, Esa es la verdad que ocurre en el Congreso de la República. Eso en cuanto a la primera parte de su pregunta. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, el Perú vive en esta situación, ¿por qué? Por la constitución. Muchos dicen allí, este acaso creen que con modificar la constitución las cosas van a cambiar, que el Perú va a mejorar, no eso es lo que eso porque lo han mantenido en la ignorancia a la población. La constitución es la culpable de esta situación en la que vivimos. La constitución es la que permite los monopolios y los oligopolios, con los cuales las altas clases dominantes, no, este, valga la redundancia, dominan al pueblo. Porque ellos son los, los que fijan los precios de los bienes y de los productos. Y así saquean el dinero a todos, a todititos los peruanos, para enriquecerse ellos. Se empobrece a toda la población para enriquecerse. Solamente ellos. Ellos solamente pueden hacer empresa. No puede hacer empresa el Estado, porque así se ha consagrado en la Constitución. Se ha puesto allí en la Constitución que el Estado solamente podrá hacer empresa no económica subsidiaria. No, no pero como se hace en otros países, esa Constitución inservible lo tenemos que cambiar. El Estado tiene que hacer también empresa. Por supuesto, con participación de la empresa privada, porque nosotros, al menos por mi, por mi parte, soy un convencido de que no tiene que haber la inversión privada necesariamente. Necesariamente se requiere de la inversión privada y de la inversión pública para poder generar no un Estado social de derecho, como se hace allí en Italia, como se hace en Alemania, como se hace en Francia. Como también se hace en la propia España, no obstante que la constitución española no habla de economía social de eh, mercado. Tenemos que terminar con los contratos leyes que son para beneficiar a determinadas empresas que mediante sus contratos leyes logran estabilidad tributaria. Estabilidad tributaria, por más que cambie la situación económica, si para otras empresas y si para los ciudadanos se si incrementan los impuestos, a ellos no se les toca, ellos siguen pagando el mínimo que se ha señalado en ese contrato ley. Tenemos que no consagrar en la constitución algo que es real. El Perú no, en el Perú no hay una sola nacionalidad, no, son, no todos somos mestizos hay la nacionalidad quecho, la nacionalidad aymara, la nacionalidad chipiva y una serie de nacionalidades. Entonces, tenemos que reconocer allí en la Constitución no este un estado plurinacional porque todos tienen que participar en el Estado, no solamente en la actividad económica, sino también en la actividad pública. Los derechos fundamentales tienen que ser para todos los peruanos, no pueden ser servicios, porque con Alberto Fujimori, con esta constitución de Alberto Fujimori, por ejemplo, se privatizó la salud, se privatizó la educación. No, aquí tenemos que establecer, al igual que allí en Italia, al igual que en Alemania, al igual que en Francia, que la necesidad prioritaria que tiene que satisfacer el Estado es la educación y una educación de calidad, una salud de calidad, no para unos cuantos, sino para todos los ciudadanos. De manera pues que tenemos una constitución ultraliberal que no nos permite avanzar, es el obstáculo para poder construir una sociedad para todos los peruanos. Tenemos que hacer una constitución, no como la que tenemos ahora, para satisfacer el interés del poder económico, no, únicamente, no. Tenemos que hacer una constitución para satisfacer el interés de los de todos los peruanos sin exclusión alguna. Incluso deberíamos hacer constar en esa constitución textualmente que se prohíbe el racismo en el Perú, porque es muy pronunciado el racismo en nuestro país, que tantísimo daño nos ha hecho. Entonces, cualquier persona que está escuchando esto se podrá dar cuenta que la Constitución realmente es la que nos divide a los peruanos y que tenemos que cambiar eso y establecer un nuevo pacto social que beneficie a todos y no solamente a unos cuantos. ¿Cuándo y cómo hacer ese cambio de Constitución? Si cuando Usted era parte del gobierno y Pedro Castillo, por primera vez un hijo del pueblo en la presidencia, en la primera magistratura, no se hizo. Bueno, fíjese usted, nosotros presentamos al Congreso, eh, antes de que se produzcan las elecciones este, locales y regionales, un proyecto de ley para que allí se pregunte a la población, se haga un referéndum, a fin de que la población se pronuncie sobre si quiere una Asamblea Constituyente o no quiere una Asamblea Constituyente. El Congreso de la República rechazó eso, no lo admitió ni siquiera a trámite. Incluso se dio el lujo el Congreso de la República de prácticamente suprimir el derecho fundamental del pueblo de participar, no en la cosa pública, de participar en el gobierno del país mediante el referéndum. prácticamente han anulado el eh, referéndum, pero eso se puede hacer en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, en las próximas elecciones, basta con poner allí en la boleta una pregunta, ¿está usted de acuerdo con la Asamblea Constituyente? ¿Sí o no? Si la población dice no, se acabó, no hay Asamblea Constituyente, se harán solamente algunas modificaciones a la Constitución, pero si la población dice sí, y la población es el titular del poder soberano, entonces necesariamente tendremos que ir a una asamblea constituyente. Será la asamblea constituyente la que tome la decisión o bien de poner en vigencia la constitución de 1979, incluyéndole modificaciones, o bien de redactar una nueva constitución. Ese es el mecanismo. Eh, doctor, una pregunta. La considero absolutamente necesaria y quiero, desearía pedirle claridad en su respuesta. En este momento, luego de las tantas muertes que ha ocasionado esta dictadura dirigida por Dina Boluarte, esta miserable asesina, y me permito llamarla así como mujer, es una vergüenza para las mujeres, ¿no? Se tiene que hablar un antes y un después del 7 de diciembre, que seguramente va... Muchos temas que quisiéramos conversar con usted, muchísimos. Usted ha sido brazo de derecho del presidente Castillo. Usted está sentando posición política. Usted hay que preguntarle por lo que se hizo, por lo que se puede hacer, por lo que se dejó de hacer. Hay muchas cosas. En un programa, yo considero que no va a ser suficiente. Yo lo invito, seguramente, para tenerlo más frecuentemente, pero quiero hacerle una pregunta, algunas otras preguntas. En este momento, Luego de las protestas, eh, que en su momento todo este movimiento social al ver la traición de esta mujer que ahora tiene el mando, eh, que tiene no solamente el apoyo de los poderes económicos, el apoyo de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, policiales, Congreso, Ministerio Público y Prensa Miserable, que no dice la verdad, en eso coincidimos. Protestas que han generado muertes, no en el gobierno de Castillo, sino en la dictadura de Dina Boluarte. Protestas que han calado un poco en su fuerza por esto del de este ciclón que ha pasado en nuestra patria. Pero el dolor sigue, la indignación sigue, nada se ha cambiado y se tiene que cambiar. Usted ha dicho que está de acuerdo en que, eh, en que, en que no ha sido un golpe de Estado lo que ha dado Pedro Castillo. ¿Usted está de acuerdo en en este momento, ¿trabajar o apoyar la postura del adelanto de elecciones o priorizar la libertad de Pedro Castillo y su restitución? Bien. Como he manifestado anteriormente, eh, no ha habido legalmente una vacancia de Pedro Castillo. Eso es, es eso, Ese teatro que hizo el Congreso de la República lo hizo violando su propio estatuto, o sea, el propio reglamento del Congreso de la República, violando no expresamente el artículo 89A de dicho reglamento. Por lo tanto, Pedro Castillo no ha sido este, vacado. Formalmente, digo formalmente, no realmente, formalmente Pedro Castillo sigue siendo el presidente y debería ser liberado, y restituirlo en el cargo, y entonces habríamos recuperado rapidísimamente la plena eh, paz en nuestro país, porque la población lo que está reclamando es eso, la reposición de Pedro Castillo. Ahora, claro que el poder lo ha concentrado en sus manos ahora la derecha. La derecha, la derecha. no lo va a soltar el poder, porque para eso tiene a su disposición al sistema de justicia, lo tiene a su disposición, al Poder Judicial, al Ministerio Público, de manera que este, la libertad de Pedro Castillo, por más que tenga razón, no se va a producir. Entonces, la población no puede estar tranquilita mientras la derecha se organiza, mientras la derecha ya está buscando sus propios candidatos incluso para el Congreso de la República. La izquierda tiene que hacer lo mismo, el centro tiene que hacer lo mismo, No, tienen que prepararse para las próximas elecciones, sea antes del 2026, o sea, el 2026, no lo pueden coger desprevenida la izquierda y ahí quisiera invocar a las posiciones de centro y de izquierda para que hagan un gran frente a fin de poder tener éxito en las elecciones, porque divididos no van a, poner, no van a poder tener éxito. Vivimos una situación de total incertidumbre. Como le digo, el país... Está cuesta abajo sin que nadie lo pueda detener. El gobierno actual no tiene capacidad para detenerlo. Él es la causa principal. Pero si Dina Boluarte atiende a la, pe a la petición de la población mayoritaria que dice que ella debe renunciar, entonces si ella hace eso, si renuncia para este conflicto social que tenemos, Paran las muertes ¿no? y este el presidente del Congreso, el actual u otro que se designe, tendría que asumir el cargo de presidente y convocar inmediatamente a elecciones generales. A elecciones generales, no como pretenden ellos, solamente de presidente de la República o presidenta de la República, sino también de congresistas, elecciones generales completas. Porque si se produce hecho ese hecho de que Dina Boluarte no renuncia y ellos van a convocar a elecciones solamente para presidente, permaneciendo ellos en el Congreso, no se ha resuelto nada porque la población se va a enardecer peor, peor, ¿no? De manera que la salida está allí, la salida puede ser muy rápidamente. La salida es que la señora Dina entre no en razón que no siga permaneciendo en el cargo. Si sigue permaneciendo en el cargo, su responsabilidad va a ser mucho peor. Son 60, más de 60 muertos, más, no son solamente 60, son más de 60 muertos. Y el pueblo no va a olvidar eso. En este momento vivimos un estado de facto, vivimos un golpe de estado. Entonces a ellos, claro, no les pasa nada, están en libertad. Pero cuando se recupere el Estado de Derecho, cuando se recupere, y eso todos los peruanos tenemos que luchar por eso, cuando se recupere el Estado de Derecho, tienen que ser juzgados y sancionados severamente. Tanto el soldado que disparó a matar, los oficiales que los, lo ordenaron hacer eso, el Ejecutivo, la Presidenta y el Consejo de Ministros que no detuvieron esa matanza y los congresistas, que le dieron la confianza la mayoría de congresistas que le dieron la confianza a los asesinos. Todos esos deben ser juzgados y deben ser sancionados para que estos hechos no vuelvan a pasar. Porque ahora ellos gozan ¿no? de todos los medios de prensa y los medios de prensa están dedicados a atacar a Castillo, atacar a Castillo, como que Castillo es el golpista, cuando el golpista es el Congreso de la República. Pero ellos no lo manifiestan. Y yo ya le expliqué aquí clarísimo por qué el Congreso es el golpista. De manera que este, hay que luchar por la libertad de Pedro Castillo, pero simultáneamente por el adelanto de elecciones. Y aún cuando, si no hay adelanto de elecciones, porque el poder está concentrado, todo el poder político está concentrado en la derecha, la derecha es la que mantiene al Ejecutivo, la derecha es la que mantiene la mayoría del Congreso, la derecha es la que mantiene sometido al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿no? No van a soltar ese poder, por esa razón tenemos que también eh, simultáneamente prepararnos para las próximas elecciones, porque en caso contrario la derecha va a día, pues porque ahora están ya organizándose, como le digo. Cómo ir a un proceso de elecciones cuando la derecha ha acomodado toda todo la parte legal para beneficiarse ellos, por ejemplo, en la reelección de congresistas, el hecho que los candidatos al cargo de presidente y vicepresidente en un eventual adelanto de elecciones o en una futura uh, proceso electoral de carácter general tengan la posibilidad de también ser y quedarse con postular a ser congresistas y para un escaño, ¿cómo ir sabiendo que eh, en este momento la izquierda está bastante golpeada y por eso era importante también saber su, su respuesta eh, respecto a Cerrón y a Perú Libre? ¿Cómo usted evalúa esa organización política a Cerrón con todo lo que hemos conocido en este proceso? Eh, esas dos respuestas, y juro que lo, que lo dejo, no es promesa de sí. política, es, es de una ciudadana más con el compromiso de invitarle en una siguiente entrevista. La postura no de su organización política y cómo ir a un proceso de elecciones sabiendo que la tiene capturada a la derecha. Solamente van a cambiar de rostros o de logos para camuflar a los mismos de siempre. Sí, señorita Bastidas, le agradezco por la pregunta. El Congreso de la República en realidad ahora están trabajando ellos para este, modificar la Constitución y establecer la reelección de congresistas, o sea, otra vez no dando leyes con nombre propio para este, satisfacer sus propios intereses. No sabemos si eso va a pasar o no va a pasar, pero aún si eso pasara, entonces hay que trabajar para que la población no ya se dé cuenta, no pueda advertir, como usted misma ha dicho quiénes son los traidores, por ejemplo, de la izquierda que votaron por la vacancia de Pedro Castillo para que otra vez no sean reelegidos. Al señor Cerrón y a Perú Libre, tengo que decirles que no deben olvidar su origen, que si ellos son democráticos, tienen que dar la batalla por la libertad y restitución de Pedro Castillo o, en todo caso, por el adelanto de elecciones, porque no nos vamos a poner a pelear a muerte entre nosotros. Entonces la invocación tiene que ser para que todas las izquierdas se unan. Lo único que nosotros tenemos, los del centro y de la izquierda, tenemos que estar en contra de la ultraderecha y también en contra de la ultraizquierda, o sea, de Sendero Luminoso, que tanto daño hizo al país. Tenemos que estar no eh, fuera de esos, dos, eh, de esos dos extremos. Ahora, que ellos están tomando el poder, ellos están incluso queriendo tomar los órganos electorales, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, están con ese propósito. no? Este, todo eso tiene que advertirnos a, a los grupos de centro-izquierda para ¿no? eh, prepararnos incluso para eso, para el día de las elecciones. Y prepararnos en el día de, de las elecciones, tienen que haber personeros, no solamente para contar los votos, sino para la transcripción de los votos en las computadoras porque allí es en donde se realiza mayormente el fraude en este tipo de elecciones, concentrando los poderes este, electorales. La pregunta del Mión, ¿qué opina qué opina de Dina Boluarte, Dina Ercilia Boluarte-Segarra? Bueno, ya calificativos, bueno. Uh, es suficiente decir su nombre para describirla lo que es. Y la gente bueno, María, ¿qué opina claro. usted de ella? Bueno, ella siempre trabajó con la oposición para destituir a Pedro Castillo. ¿no? Incluso en el Consejo Universitario, un ministro le dijo, cuando ella ya había manifestado que si en caso vaquen a Pedro Castillo, ella renunciaría. Entonces, el ministro le dijo que haga manifiesto eso públicamente, de que en caso de que Pedro Castillo renuncie, o digo, sea vacado, ella renunciaría. Y eso le molestó a ella. Eh, lamentablemente ella ha trabajado en ese sentido y claro su nombre Dina no Boluarte ahora significa no este es igual a traición todo el Perú lo llama que o le dice lo califica de eh, traicionera eso es lo que hizo pero algo más ella fue elegida en un partido de izquierda en, el, en los consejos de ministros Siempre optó por una posición de izquierda, pero ahora llega al eh, poder ejecutivo como presidenta y este no eh, es, se coloca eh, frente a la ultraderecha. No me puedo explicar cómo una persona no que tiene dignidad, que tiene honestidad, que tiene condiciones humanas, no puede hacer eso, que primero este, es elegida como vicepresidenta de un partido de izquierda y luego se pasa a la ultraderecha. Eso es sumamente grave. Doctor, muchas preguntas, muchas preguntas que quedan por hacerle. Yo espero tenerlo en otra oportunidad en este espacio, espacio al que invitamos a todas las voces, a todos aquellos que están sentando posición frente a esta dictadura. Y ojalá que en algún momento todos ellos, esos peruanos, tienen una corriente de opinión, que tienen seguidores, que creen en ellos, miles de peruanos, ¿no? Y que dicen, y que defienden a Pedro Castillo, y que defienden lo que significó y significa Pedro Castillo, el voto de Pedro Castillo, no Pedro Castillo como persona, sino el voto de Pedro Castillo, puedan en algún momento unirse, esa unidad que se pide al pueblo también hay que pedirlo a los dirigentes. Esa unidad para luchar contra esta dictadura y esta mafia criminal de la derecha, que se ha visto claramente expresada en este poderío militar, en este poderío de, de los medios de comunicación, de un sector clarísimo de la iglesia, de un sector clarísimo del empresariado. Ojalá que esos líderes que dicen estar con el pueblo, doctor, realmente se unan por ese pueblo que está siendo avasallado, que ha sido postergado, que no ha sido escuchado. Ojalá que sea así. Si usted, eh, cuando decide que vaya a postular o no, ¿de qué depende doctor Aníbal Torres? ¿De qué depende su decisión para postular bueno, a la presidencia? Bueno, eh, la toma de decisión al respecto depende de muchos factores. No es muy fácil tomar una decisión al respecto. Eh, solamente en el caso de que no encontremos una persona que pueda no este, llevar adelante un proyecto en favor de las grandes mayorías eh, nacionales, entonces tendría que aceptar esa posición. Pero estamos en ese en ese trabajo. Yo soy partidario de que nos debemos unir todos los peruanos. Los peruanos que nos encontramos dentro del territorio nacional y los peruanos que nos encontramos en el extranjero. Seamos de derecha, seamos de centro, seamos de izquierda. Seamos ricos, seamos pobres o seamos más pobres. Todos debemos trabajar unidos para construir un Perú, para todos los peruanos. Por supuesto, con preferencia, no, para aquellos que han sido excluidos durante toda la república, que son los más pobres y los pobres. Ellos tienen que ser atendidos prioritariamente. Y así podremos cantar con orgullo, con dignidad, que somos libres. Porque si no, no somos libres. Somos, somos libres algunos. O es libre un pequeño sector de la población. Y la mayoría de la población está aplastada en sus derechos fundamentales. No es libre. Trabajemos todos por un Perú mejor. Muy agradecido. Muy agradecido, doctor Aníbal Torres, para decir a los seguidores de que sí, revisen esta entrevista. He preguntado al doctor si cree en la reposición del presidente Pedro Castillo y está la respuesta. Está la respuesta y si no, apelando a la gentileza del tiempo, vuelva a repetir la respuesta. ¿Usted cree en la reposición? Es una pregunta recurrente que me están lanzando aquí en los medios. ¿Cree usted en la reposición del presidente Pedro Castillo? Con todo respeto a los seguidores. Tenemos que seguir dando la batalla, todos los peruanos, porque en el Perú se restablezca el Estado de Derecho. Somos conscientes de que Pedro Castillo no fue vacado legalmente, que él sigue siendo formalmente el presidente de la República. Que se le debe poner en libertad inmediatamente y ser restituido en el cargo. De esa manera, habremos pacificado el país rápidamente, muy rápidamente, se termina con esta situación de incertidumbre y seguimos trabajando con la forma que se ha venido haciendo, defendiendo por supuesto una economía social de mercado para beneficiar a los más pobres. Por ejemplo, en la refacción de los locales escolares, hemos encontrado un país en donde la educación era un verdadero desastre, los locales prácticamente en su totalidad semi-destruidos. Nosotros hemos comenzado a trabajar. ...en la refacción de esos locales... ...y hemos refaccionado los locales... ...por supuesto de los lugares más alejados... ...por decir un ejemplo... ...en la ciudad de Purús... ...una ciudad alejada de nuestro país... ...allí en la frontera con el Brasil... ...totalmente abandonada... ...cuenta con un local, un local extraordinario... ...ahora no solamente para las actividades académicas... ...sino para sus actividades deportivas... ...porque son derechos de toda la niñez... ...de toda la juventud... ...y eso lo teníamos que hacer... ...pero ahora... Ellos sacan, esta prensa saca, algún local que no ha sido refaccionado para atribuir a Castillo que no ha hecho nada por la educación. ¿Cómo creen que se iba a refaccionar el 100% de los locales en unos cuantos meses de gobierno? El gobierno de Correa en el Ecuador se demoró 10 años para hacer eso. Nosotros hemos hecho solamente, no lo hemos, hemos hecho muchísimo en pocos años. Y así por el estilo en las otras actividades. Así por el estilo en salud, así por el estilo en agricultura, así por el estilo en infraestructura. Hemos resuelto casos rápidamente. ¿Por qué hemos resuelto casos rápidamente? Porque generalmente al poder han llegado las personas menos capacitadas. Las personas prácticamente algunas ignorantes con grandes títulos, pero que conocían a lo mejor de alguna teoría, pero no conocían de la realidad. Nosotros también tenemos esos títulos. Pero además conocemos la realidad, por eso es que ¿no? nuestros conocimientos han permitido resolver rápidamente los casos. Todo eso es lo que la población recuerda. La población recuerda que los campesinos, los pobres, jamás han podido conocer el Palacio de Gobierno. Por primera vez lo conocieron con Pedro Castillo, tuvieron acceso ¿no? al Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno no es solamente de los ricos, sino es de todos los peruanos. Y allí hemos resuelto cuántos problemas y lo hemos resuelto rápidamente. Gracias al conocimiento, no es que con buena voluntad, con buenos deseos se resuelven los problemas, no. Se requiere buena voluntad, pero se requiere también de conocimiento para hacer las cosas bien y, el, y eso es lo que hemos hecho ¿no? con Pedro Castillo. Pero yo le agradezco muchísimo por esta entrevista. Aquí lo que tenemos que luchar es por la restitución de Pedro Castillo, pero también por el adelanto de elecciones, porque si olvidamos este segundo punto, la derecha se está preparando, incluso ya están seleccionando sus candidatos para unas próximas elecciones y nosotros nos vamos a quedar allí no sin hacer nada, nos van a coger desprevenidos y otra vez, otra vez, el pueblo va, va a fracasar. Mi invocación, mi pedido a las fuerzas de centro, a las fuerzas de izquierda, para que formen una gran alianza a fin de construir un Perú para todos los peruanos. Muchas gracias a usted Muchísimas. y a todos sus oyentes. Muchísimas gracias, y antes que se retire el, do el doctor Aníbal Torres, señalar, si se da ese proceso de elecciones, que ojalá incorporen a esas mayorías tantas veces olvidadas, que incorporen a los pueblos originarios, a esas voces que nunca tuvieron voz, aquellos que han estado en las protestas, que se armen una gran unidad de ese pueblo que ha enfrentado y está enfrentando esta dictadura y que no sean los mismos de siempre. Seguramente habrá que poner líderes, habrá que, pero señores, invocarles que tengan plena y real participación, con posibilidades reales de ganar una corona, esa gente que hoy ha puesto el pecho a esa dictadura. Y no podrán tener títulos, pero han demostrado mística, lealtad, principios, servicio, respeto. Verdad, doctor. El tener un título, con todo el respeto, también lo tengo yo. También soy egresada de una universidad, pero no es garantía de ser buenas personas. Hay que reformar inclusive las formas de cómo estamos educando en nuestros hogares. Básico, la lealtad, la mística, como principios fundamentales, en cualquier acto de nuestra vida humana. Ojalá que sea así y ojalá que esos partidos políticos que negocian una curul, ojalá que esos partidos políticos que han sumido en la sangre, en la miseria, en la desesperación, en el deshonor, que han roto la fibra moral de nuestra patria, nunca más tengan representación en el Parlamento. Pero de ustedes, amigos peruanos, y de nosotros, los peruanos, que tenemos la posibilidad de ir a votar, de tener por minutos el poder en nuestras manos, tengamos que saber elegir, lecturar, lecturar el escenario político para no elegir a las mafias criminales de siempre. Muchas gracias, doctor. Sí. Señorita Bastida, si me permite un segundo. Adelante. Solo un segundo. Solo un segundo sobre lo último que ha manifestado. El Perú, además de ser una sociedad culturalista, de ser una sociedad racista, digo, una sociedad ¿no? este, que discrimina a las personas de ser una sociedad racista, es también una sociedad culturalista, porque aquellos que han adquirido algún título, que han adquirido algún éxito por sus estudios, entonces por ese solo hecho, ya se consideran superiores a los demás. Y ese es un complejo, es un complejo de inferioridad. ¿no? El que ha estudiado, el que se ha preparado, con mayor razón, para darse cuenta que toda persona que se encuentra frente de él, así no se haya ido a la escuela, así sea un, alfabeto, un analfabeto, es una persona tan igual como él, que todos en el Perú nos tenemos que tratar como seres humanos, con derechos iguales y con mutuo respeto. Muy agradecido, será esta otra ocasión. Mi agradecimiento a usted y a los seguidores de Todo Cambia. Nosotros vamos a retornar el día de mañana a través de este espacio que la única pretensión es generar conciencia les a ustedes la posibilidad de ampliar su panorama de eh, conocer de parte de los protagonistas de la noticia la verdad ustedes tienen todo el derecho a elegir a ver o no ver tal o cual programa a apoyar a tal o cual invitado a tal o cual líder son ustedes los que tienen el control en ese aspecto nosotros somos solamente una correa de transmisión entre los eh, dirigentes, los líderes y este espacio Todo Cambia Noticias. Muchísimas gracias a 10 de la, 9 de la noche con 35 minutos en Europa, 3 de la tarde con 35 minutos en el Perú. Nosotros nos despedimos de Todo Cambia hasta el día de mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.